hola hola hola hola queridos amigos amigas amigues acá me encuentran tomando mate en un nuevo día en una nueva mañana para compartir este eje 410 que venimos compartiendo hoy nos toca ver eh, en el eje 410 al sol en cáncer a la casa 4 en cáncer y después vamos a ver la casa, eh, el sol en cáncer, pero la casa 10 en cáncer, y ese sol en casa 10. Entonces, vamos a empezar por el principio: sol en casa 4, hogareño, amable, sobreprotector. Casa 4 en cáncer, acogedor, hospitalar, hospitalario, hospitalario, cheiro, a ver si te la aprendes. Tradicional. Sol en cáncer, familiar, maternal, paternal, cambiante, protector, obsesionado. Por lo que si estamos estudiando una carta que tiene el sol dentro de la casa 4, el sol en el signo de cáncer y la casa 4 en eh, cáncer, podríamos estar ante una persona muy maternal, paternal, acogedora y hogareña que piensa que todo que todo, todo el mundo es su familia bueno, vamos con el otro eje vamos a ponerlo acá, el eje eje de eh, la casa 10 el medio cielo en cáncer el sol dentro de la casa 10 y en cáncer ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata. Casa... Sol en Casa 10. Tenaz, liderazgo, ambicioso, ya lo venimos repitiendo. Casa 10 en cáncer. En este caso, gastronómicos, cooperativos, igualitarios. Sol en cáncer. Familiar, maternal, paternal, cambiante, protector, obsesionado. O sea que si estamos estudiando una carta con esta configuración, podríamos estar ante una persona obsesionada en liderar causas del orden, de la igualdad, de lo igualitario, de lo socialmente igualitario. Bueno, nos vemos mañana, claro que sí. Esta es la clase 220. Nos quedan solo 100 clases por delante para que cada uno de ustedes sepa interpretar completamente una carta natal. Nos volvemos a encontrar mañana. Chao, hasta mañana.